Hola, hola a vosotros, aquí se van comentando un día en Santa Taberna y hoy volvemos con Total War Troya en este DLC de Mitos. Vamos a retomarlo donde lo dejamos en el capítulo anterior, en el asalto a Driopes, que debería ser un asalto sencillo, fácil, rápido para nosotros. Así que bueno, vamos a ello, esperemos no perder muchas. Muchas tropas en el intento. No, además está bien. Sí. Entraremos por estos dos lados Que además aquí hay un cuello de botella así este otro que tampoco está muy Pronunciado Vale, perfecto Comenzamos despliegue Y para adelante O a lo mejor incluso meternos todos por el mismo No me parece mala idea Vale, vamos a meter estos tres No Vamos a meter estos tres por aquí Vale, con el Señor Vale, luego este por aquí. Vale, esto en este otro grupo. Y el grifo lo pondremos aquí. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues nada, con esto vamos para adelante. Perfecto. Y con esto ¿Este señor llega? No. O por lo que parece, no. De hecho, vamos a escondernos aquí. Vamos a ser listos. Y vamos a escondernos por ese lado De hecho, el grifo nos lo vamos a llevar para allá Y aquí vamos a ir con lo puesto Es que no quiero para nada Tener que exponer Mi eh, señor Vale, nada, entramos piñón Todos aquí, ya Aquí, lo mismo Avanzamos Está moviendo ya sus unidades voladoras y eso no me acaba de gustar. Vale, vamos a mover el grifo para proteger a nuestro señor porque seguramente va a querer venir a por ellos. Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Vale, bueno, sí. No, vamos a hacer que el grupo 5 espere aquí detrás. Exacto, y que entre ahora, eso sí. ¿Ya llegan a disparar? Casi, casi Vale, vamos a entrar a piñón con este Grupito por aquí Vale, está bien Deberíamos de ser capaces de reventarlos Vale, si sí podemos colarnos por ahí Por ese lado y... Y entrar pues sin problema. ¡Uh! ¡Maravilloso! Venga, movilizarse. Y entramos así. Vale. Además nuestro héroe está salvo con nuestro grifo. Perfecto. Y aquí podemos entrar nosotros. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro que podemos entrar. Vale, las arepías aquí. Ok, pues grupo 4 aquí, a reventar arpías. ¿Podemos? Sí, uh, bastante fácil. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vosotros giraros aquí. Esto continúa avanzando. Sí, vale. Grupo 5 vamos a cargar ya aquí. De hecho, vamos a estar al revés. Grupo 1 aquí. Eso es. Uff, uff, uf, uff, uff, este hechizo de curación qué daño nos está haciendo Vale, vale, vale, vale Continuamos con el fuego de los jabalineros Maravilloso Vale Vale, nada, nada, esto ya está Más que listo, vale, perfecto Vale, convenir con el grifo aquí para las últimas. Uy, esa arpía que no cae. Nada, y ahora viene una carga devastadora de grifo y con esto se acabó todo. Maravilloso. Nah, este va a entrar ahora ya en. En. Bueno, y en pérdida. Va a perder molar, va a empezar a huir. Vale, finalizamos la batalla porque con esto. Al ser una batalla de asedio, las unidades que quedan se mueren solas. Nah, está bien. Hemos tenido pérdidas, pero bueno, normal en una batalla. Vale, vale, vale. vale. Empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien. Ya tenemos nuestra segunda isla en el Egeo. Dale ahí. Perfecto. Vale, recuperamos a ver si podemos hacer una buena reposición. De cuantos más mejor. Ojo. Mm, vale, vamos a ocupar y ya está nice Vale Audaz Vale, ¿qué podemos construir aquí? Uh, vale, vamos a parar El comercio de bronce uh, Podemos sacar arpías Esto es una buenísima mejora Vale, veteranía en instrucción Cuerpo a cuerpo Para las unidades de infantería con escudo Me gusta Bien, además ¿Tenemos algo que podamos utilizar? No, vale, con esto cerramos turno. Perfecto, pues nada, con esto vamos a pasar al siguiente y ya está. Notificaciones, trueques, salamina. Speak, lord, and I will listen. Mm, pues me parece correcto. Vamos a coger eh, acuerdo de trueque. Vamos a meterle aquí 200 de madera y vamos a meterle 900, 850... Vale, hacer que funcione, hijo mío, vale, pues nada, 200 y aquí 840, perfecto, y 45, de 4, de 3, de 2, de 1, vale, pues 840, vale, aceptar, A ver, nos viene genial, eh, pero genial, genial, vale, ya está, con esto cerramos. Vamos a ver si podemos comerciar, por ejemplo. A ver, con Esparta nos pueden echar una mano. Acuerdo de trueque. No, no, esta gente tampoco tiene nada. Vale, pues no. Cerramos negociación y listo, pasamos turno y con lo que nos encontremos, así vamos a hacer. Vale, perfecto, se agradece, se ayuda con la rebelión. Teo, Esparta, es que vaya follón tenemos aquí en la zona norte, eh. vaya follón tenemos en la zona norte, bueno, con tener un ejército ahí que sea capaz de, de aguantar, me vale, Tiraremos seguramente con Agamenón y empezaremos a limpiar ahí a muerte. Uf, vale, los vecinos están haciendo fuertes, eh. Y yo prácticamente estoy sin ingresos. Vale, asediados. Tirinto en asedio. Vale, influencia de la facción. Vale, Agamenón, provincia local, listo para servir. ¿Dónde estás, hijo mío? Vale. Me gusta. Envenenar el pozo. Asesinar rival. Hmm. Creo que va a tener más importancia el envenenar el pozo, pero... Asesinar rival me gusta mucho. Hmm. Bueno, éxito. Ah, bueno, le habremos hecho bastante daño. Ah, no, no, lo no, hemos matado, ¿verdad? Uh. Vale, maravilloso. Profecía de condenación. Arenga de espanto. Revelar transgresión del emisario. Hombre, una arenga de espanto en verdad nos viene bastante bien, ¿eh? Disminuye si la moral. Vale. Éxito crítico. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Esto es un muy buen antecedente. Uy, yo creo que nuestro ejército podemos reventar bastante. Vale. Uh, ¿qué tenemos con Agamenón? Uh. Unidades de élite con armas a dos manos de Agamenón. O mantenimiento de unidades de proyectiles de élite. Hmm. Hombre, reclutamiento más barato. Infantería con armas a dos manos. Vale, vamos a especializar a Agamenón con armas a dos manos. Al menos que nos coste más barato. Vale, vamos a subir. Vamos a Oropo. O oh, bueno, aquí ya tenemos... Restablecido la felicidad Vale, bueno, no. vamos a restaurarla Más o menos Y en cuanto podamos nos movilizamos Vale, ¿dónde podemos viajar ahora? Estos son Movimientos interesantes Vale, vamos a viajar hasta aquí, hasta Meropea eh, ¿Dónde tienen el puerto? Aquí Vale, pues vamos a viajar normal Hasta aquí y ya nos plantearemos a ver cómo hacemos el asedio a Meropía. Y luego la otra isla, ¿cuál es? Melos. Bueno, no podemos. Ok. Por cierto, como estamos de salud aquí. Un poco de pero yo creo que podremos bastante bien. Sí, hemos recuperado bastante salud. Me gusta. Vale. Pues nada, con este ejército vamos a viajar hasta aquí, hasta Oropo. No, no, hay, a ver, nos organizamos Aquí hay que aguantar esto, eso está claro Luego aquí ¿Este ejército qué tiene? Dios mío Vale Vale, pues ahí hay, hay, hay Problemillas, vale, vamos a atacar Aquí este ejército Con la guarnición deberían estar Bastante tocados, Dios que va Aquí hay una burrada Vale, vamos a continuar el asedio Y lo dejamos ahí Ok, tenemos decretos reales que estudiar y activar. ¿A por qué vamos a ir? Felicidad en todas las provincias de la facción. En seis turnos, madera, crecimiento de la facción, construcción de edificios de producción. O oh, esta. Pero esta rama son 11 turnos, ¿eh? Y aquí es que la cojamos. 180 de bronce. Esta no está mal y es un turno solo. ¿Podemos permitirnosla? Sí. <ríe> sí que podemos. Nos hemos gastado toda la pasta, pero me vale. Ok. Vale. Siguiente voluntad divina. Ah, No, Hecatombes no podemos tirar más. Vale. Y reclutar unidades que no podemos... ¿tú? una más. Ah, sí, sí que podemos, claro que podemos. Mm -hmm. Vale, pues vamos a meter a menos los centauros. Aquí cuántos turnos tenemos. Tirinto la guarnición no está mal, pero contra todo esto podemos. Buf. ¿En serio no podemos con la guarnición, teniendo los héroes y todo? Me parece súper extraño. Vale, bueno, vamos a por ellos. Yo creo que sí. Confío en que seamos capaces. Tenemos un montón de escaramuzadores. Tenemos un montón de... Bueno, a ver. Lo que me da más miedo son estos porque tienen una buena carga. Estas unidades así con garrote. Entonces... Mmm, está, está complicado, pero bueno. Vale, comenzamos despliegue. Sí, sí, en seco. Uy, oh. Vale, pues vamos a tener que esperar a que venga la guarnición. Nos quedamos aquí en este punto alto, que podamos disparar. Y listo, ahora nos organizamos. Vale, eh, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, grupo 1. Aquí. Bien, anchos. Ahora bien, este. El grupo de aquí que va a ser la unidad de flanqueo en este lateral perfecto y luego unidades de distancia aquí y este señor aquí Vale, vamos a meter los seres en el 4 y el 5 me gusta él se va a querer mover probablemente no a ver un poquito de velocidad que nos demos prisa si puedo empezar yo a disparar antes que ellos mejor que mejor Ah, bien, bien. Ah, pues nos movilizamos rápido, ¿eh? Colina abajo. Ni tan mal. Vale, vamos a posicionar a nuestros corredores un poquito más abiertos. O a nuestros blanqueadores un poquito más abiertos. Vamos a empezar con el fuego ahí a discreción. Uy, uy, uy, uy, cómo se abre y tú. Vale, poco a poco, poco a poco. Vale, grupo 1. Más para adelante. El grupo 3 más hacia aquí. Vale, el grupo 3 no quiere a nadie con el modo escaramuz activado. Estas tres unidades, las quiero reventando honderos gente que no tenga mucho enemigos movimiento Vale, eso es De hecho, vamos a separarlas Vamos a llevarlas estas a un grupo individual Y estas las acercamos aquí a la melee Vale, grupo 2 Vosotros aquí a perseguir De hecho, los vamos a separar Y el grupo 2 aquí Vale, vale, vale, vale, perfecto. Venga, venga, venga, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Tus guerreros empiezan a Qué miedo me da eso. Vale, venga, venga, venga, venga, venga. Hemos perdido la línea vilmente, tú. Vale, cuerpo a cuerpo aquí, hijo mío. rapidito te necesitamos. Venga, eso es, eso es. Eso es. Buena presión. A vale, volvamos, volvamos, volvamos. Si se puede, volvamos. Venga, volved. Vale, no podemos ganar espacio de ninguna forma. En serio nos vamos a quedar así vale a ver eh, eh, eh, eh, no vale vale vale eso es eso es eso es eso es no vamos a recuperar unidad ahora venga venga venga hay que recuperar estas unidades todas las posibles se recuperan venga venga venga venga venga venga venga vale vosotros si estos ya están masacrados cambia de unidad eh, hijo mío aquí Tú, cuerpo, relleno, cuerpo, vale, perfecto. Si, si conseguimos reagrupar a la gente... Nos movilizamos y ya está. Vale, perfecto. Aquí este señor, ¿cómo está? Vale, a su señor lo podemos tumbar. O al menos no nos queda mucho. Vale, esos lanceros los movilizamos aquí. Eso, es por la espalda, venga. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, honderos aquí. Grupo 6, ¿dónde estáis disparando? Vale, cambiamos objetivo. Aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale, vale, vale. Eso es, seguimos luchando. Nah, pues si estáis sin munición cuerpo a cuerpo, contra quien sea. El señor lo queremos aquí. Venga, a disparar con arco. Tú, aquí, a la melee. Vale, vale, vale. Esos arcos aquí, a la espalda, a la espalda. Muy bien. Vale, vamos a sacar las espadas a pasear. Vosotros aquí, vosotros aquí. Vale. Venga, venga, venga. Hay que limpiarlo todo. No debe quedar nadie vivo aquí. Podemos, podemos, podemos. Vale, vamos a acelerar un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. No, no, no, es nuestro, es nuestro. Upa, Venga, recuperamos aquí a la gente. Vamos. Nos movilizamos, hombre si os pasa por encima atacarles ¿no? Digo yo El enemigo ha detectado Tus unidades ocultas Pues ya tocaba, digo Porque si no, lo iban a tener feo Vale, nada Esto está hecho a nuestro favor Pero vamos Maravilloso Ok, continuamos haciendo daño aquí, vosotros aquí, vale Nah, está muy bien esto, está muy muy bien ¡Dios! ¡Qué flechazo, ¿Vale? Vale, vamos a dividirnos. Sí, a ver, a que ellos lo estaban hinchando bastante. Venga. Vale. Vale, maravilloso. Se están reagrupando. Ok, pues si nos reagrupamos, a por ellos. No sale nadie de aquí, vivo Venga, por cuatro. Ya lo que se pueda. Nada, estos ya no llegamos. Vale. Vale, vale, vale, vale. Nada, finalizamos. Listo. Finalizamos la batalla. Nos hemos defendido como reyes que somos. 266, y yo 640, ¿eh? Nada, estos de Aziz no tienen nada que hacer. Ahora vamos a cargar un ejército y vamos a bajar hacia abajo de vela. Haberlo pensado. Y los conquistamos ya y nos los quitamos de encima de una vez por todas. Porque, madre mía, qué pesadilla. O sea, perdimos a 13 por esta gente y no va a quedar esto así. tienes experiencia, de alimento, muy bien, bronce, vale. 0% motivación, uy. Vale, pues usarlo para el truque. Ala, a tu casa. Ok, encima, ahora, liberaos, vamos a reclutar, espérate. Que además tenemos para elegir Engañar a, a de resistencia a los daños O velocidad mm. Mm. Velocidad de recarga está bien Vale, pues vamos a tirar por aquí ¿Qué queremos? Vale, vamos a meterle lanzas y ya está De nivel 3, sí o estas son más baratas Nada, vamos a tirar por estas. ¿Por tenemos? Sí, pues vamos a tirar por aquí. Y listo. Vale. Y metemos un poquito de garrotes. Vale. Ok. Además, tenemos... ¿Nos queda algo por hacer? Sí, aquí hemos subido, si no me equivoco. Sí, porque tienen esto. Y la guarnición, que es un follón. Vale. Reparar. Sí, vale. Vamos a repararlo. Y vamos a repararlo. Perfecto. En Oropo... Y ya está. Ok, con esto cerramos el turno. El agente no se ha movido. ¿Quién no se ha movido? Merope. ¿Dónde podemos ir, Merope? ¿Dónde podemos ir? Vale, pues te vamos a meditar aquí en Meropea. Ritual de predicción, me gusta. Si lo puedes lanzar. Además, creo que así podemos visibilizar que tienen aquí estos. No, no llega a lanzarlo. Ah, qué lástima. Vale, ok. Pues nada, fin de turno. Puntos de habilidad sin sonar a Merope. Ya lo sabíamos. Así que siguiente. Y a ver qué sale. Ojo, truque. Ocho turnos. Eh, maravilloso. Eh, te lo acepto sí. Perdemos bronce, pero... Bueno, damos bronce. Nah, y este señor que quiere venir a Meropea no llega, eh. Este de aquí. Oh, Mejor me lo pones. Vale, salamina... Esparta, Ítaca. Ah, no voy a poder atacar Melopea porque ya la están asediando. ¡Ojo! ¿Han perdido? Vale, bueno, si son agentes no me importa. Que estén haciendo sus cositas por ahí, pues mira, como aquel. Pero siendo... Siendo... O sea, siendo agentes está bien, pero si fueran ejércitos ya me preocuparía bastante más. FSOFLIS. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Beocios atacando. Oh, nuestro ejército. ¿Podemos subir? Vale, eso está bien. Así no tiene ya la guarnición. Vale. ¡Ojo! Oh, la gente de la Hidra, a ver, te encuentras en el vil corazón de los dominios de la Hidra. Ya casi ha amanecido, y en la densa penumbra los contornos de todas las cosas se mueven de forma temblorosa, como si hubieran cobrado vida. Finalmente salís de lo peor de la espesura. Frente a vosotros se alza un templo gigantesco y en medio y medio en ruinas. En la entrada se deslizan formas temblorosas y el interior llega un coro siseante formado por voces a duras penas reconocibles como humanas. De allí sale un hombre que, os que se os aproxima. ¿Acaso es el mismo de la congregación de antes? mellos, pero como ah, nos habéis encontrado, bueno, tampoco hacemos ningún esfuerzo por ocultarnos, todo el que pueda llegar hasta este sitio es bienvenido, para bien o para mal la sangre de la madre hidra os vaciará desde dentro para llenaros después, su propósito será el vuestro vuestros cuerpos y vuestras mentes serán sus cabezas, vuestras lanzas y sus, sus colmillos, ¿estáis listos? llevar el huevo al santuario interior dios Dejar que los argibios completen su iniciación. Comenzar la iniciación de tus seguidores. Hostia, quemar el templo. Dejar que los argibios completen su iniciación. Corinto. Uy, un terremoto en Corinto. La expedición ha ganado un sacerdote de la Hidra Hemos perdido a las unidades de la Hidra Uf, No sé si eso es bueno Ay, no leí el texto, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. ¿Dónde está? No puedo leer, leer, leer eventos No No, no, no, no Uy, ¿dónde está? El santuario interior Ah, no, aquí Entran en el templo uno a uno, el último lleva el huevo que se les ha confiado. Intentas hablar con ellos, pero parece que no te ven. Sus ojos están negros como tizones y el que transporta el huevo tiene una sonrisa en los labios que resulta escalofriante. Entran y tú esperas. Solo sale uno, el que llevaba el huevo. Se te acerca como un hombre sumido en un trance. Al ver que se aproxima a todos tus seguidores al unísono, dan un paso atrás, muchos de ellos maldiciendo mientras otros sufren arcadas. El hombre tiene un ojo totalmente en blanco y algo se mueve furtivamente en él. En el otro ha anidado una pequeña serpiente de la que solo asoma la cabecita, mientras que el resto está acurrucado. ¿Dónde? La bendición de la madre. Proclama Cimeos. Con una es suficiente para un ejército entero. Dios. Vale. Afimaco listo para servir. Vale, ok. ¿Podemos asaltar este ejército? Están medio tocados. Vale. Lo reclutamos y vamos a entrar aquí a piñón. Vale. Además. Ahora, o sea, ¿cómo va? Vale, ya tenemos el bronce. Maravilloso. Podríamos tirar aquí para sacar más alimentos. Reclutamiento de infantería pesada. No, no tenemos por el momento... Vamos a, a tirar por este para mejorar nuestros agentes. Sí, vamos a mejorar los agentes. Es que, o oh, por aquí, para conseguir madera. A ver, con este por la madera reducimos el reclutamiento de las unidades de proyectil, munición, capacidad de recarga, daño... Vale, vamos a tirar por esta rama, vamos a mejorar nuestras unidades de proyectil. Definitivamente sí. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué tenemos en Tebas? Vale, uh, aquí para poder sacar el emisario de Megarón. Me gusta. Además, aquí el santuario de Ares. Me gusta. Vamos a darle protagonismo a ese. Uy, ¿qué pasa? Oh, no disponemos de fondos. Lul. Ah, vale, esto para construir al instante. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, el clásico pay to win. Ok. ¿Podemos atacar Meropea? O oh, Meropea. Vale, vamos a hacer esto. Ritual de perdición. No, o sea, siendo, siendo como es donde es vamos a atacar a Meropea vamos a simular esto Uf, el grifo sufre de salud vale, bueno vamos a dejar este asedio aquí para el próximo capítulo, vamos a cerrar y listo, así que nada, espero que estéis disfrutando que os haya gustado este capítulo y lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo también recordad, seguidnos en Twitch, abrimos directo de vez en cuando